Mi nombre es Shikaraki, es muy peligroso de día Pero es peor de noche Además, odio sus cerebro de que todo lo que amas ¡Tres de... ¿Sí estás de p... ¿Sí está loco! ¡No! ¡Claro que no! ¡Yo Pechebrado. ¡Y le huelen las patas! ¡Silencio, Bruno! ¡Tú ciérralo! ¡Te voy a llevar a la bote! ¡Ay! Ahora él está perdido sin nosotros Rick, ¿Cuándo hablaba con él? ¿Rick? Cuando Halo se queda aquí, cuando terrorátilos se coman? Tril, confía en mí. Está bien, está bien. Lo voy a hablar con él. Halo, ¿estás perdido cuando terrorátilos se descoman? ¿Qué? ¿Para que la bestia de nos coma? No, ¿cómo crees? Claro que no. No estoy perdido. Estoy bien. Y ahora... ¿Quién que haga cuento para dormir? ¡Johnny! ¡Tú necesitas calorías! hecho, tontules! ¿Pero qué? ¿Oh? Estoy que soy tan ansioso? ¿Sabes qué? ¡Voy a a dejarla de el sueño! ¿Eh? ¡Y al siguiente te va peor! Rick... Pierce, ¿volviste? ¿Qué ocurre? Estoy peligro. Hay un estrés dinosaurios. No entendí nada. ¿Cuál es? Ese parionic se colorea en blanco. Carnotauro tienes dos cuernos. Y una cosa es giganotosaurio. Giganotosaurio. Giganotosaurio. ¿De qué estás hablando? Esos son dos. Son mandíbulas terríficas. Son los dientes afilados. Ellos estaban atacando a presas, incluyendo carnívoros, que se peleaban a, la, a la, todos los días. No me acuerdo de nada de ese dinosaurio muerto. Quizás por eso se llama el nombre Rudy. Rudy, la que, que, que. ¿De qué estás hablando? El Bayonix? Sí, y yo le llamamos Cor, el Carnotaurus. Y también el Giganotópalo lo llamamos... Ser. Oye, qué bonitos nombres. Fascinante de las palabras. Sí, él tiene razón. Prid, eres el mejor amigo que nos tenido. Gracias. Bueno, vamos a escapar a la noche mientras que los candívoros se encuentran. Oh, uh, uh, yo sé, pregúntame, pregúntame. ¿Y qué quieres? ¿Cuál? Es hora de dormir. Ah, Podrías callarte Ya oí, ya oí Ya cásate Ya escapamos un, un día.